Bárcenas ha cantado la traviata y ha confirmado lo que todos sabíamos pero en particular lo que Génova sabía. El Partido Popular se financió ilegalmente entre el año 89 y el año 2009. La historia tiene mucha amiga porque al parecer Bárcenas había llegado a un acuerdo con el Partido Popular por el cual él guardaba silencio a cambio de que el PP le garantizara que su mujer no entraba en prisión. Al final la mujer de Bárcenas ha entrado en prisión, está entre rejas y evidentemente Bárcenas se siente estafado por el Partido Popular. Las vueltas que da la vida. La verdad es que Bárcenas ha dicho cosas muy importantes, entre ellas que le enseñó a Mariano Rajoy sus papeles y que fue el propio Mariano Rajoy el que los destruyó en su despacho sin saber en aquel momento que Bárcenas guardaba una copia. Bárcenas reconoce que Trillo, Aceves, Cospedal, e Cascos, Arenas, Escudero y M. Rajoy, es decir, Mariano Rajoy y Bray, recibieron sobresueldos en metálico. Así se resuelve por fin uno de los grandes misterios de la historia. ¿Quién mató a Kennedy? ¿Quién es el monstruo de Ness? ¿Y cuáles son las siglas M. Rajoy? Ahora sabemos todo el mundo a quién se refiere. En estos momentos nos hacemos tres preguntas. La primera de ellas, ¿cuánto más va a tirar de la manta? Porque la realidad es que el juicio apenas ha empezado y ya ha dicho mucho. La segunda, ¿cuánto van a tardar los paladines de Rajoy y de Aguirre, el señor Casado y la señora Ayuso, en condenarlo y en pedir disculpas? Porque es que la realidad es que ambos se convirtieron en lo que son precisamente en esa sede de la calle Genova que hoy sabemos que se pagó con dinero negro. Y la tercera, ¿qué se va a inventar ahora el Partido Popular para hacer ruido e intentar desviar la atención? Bárcenas habla de una historia que desgraciadamente no ha terminado. De aquellos polvos, estos lodos. El desvío de dinero público a cambio de mordidas lo pagamos en el presente con unos servicios públicos desvalijados en medio de una pandemia. La gürtel de hoy son las residencias de mañana, por tanto hay que echarlos para que esto no vuelva a suceder nunca.